Y ahora continuamos y seguimos en este momento, ese instante, esa tensión. Nos vamos ahora al Premio de Cooperación al Desarrollo. Premio de Cooperación al Desarrollo por parte de Educo. Para Educo es un honor poder participar en esta nueva edición de los Premios Aprendizaje y Servicio. Impulsamos los proyectos de APS porque estamos convencidos de que a través de la educación podemos cambiar el mundo y los proyectos de Aprendizaje y Servicio producen esa magia especial por la que el alumnado se convierte en ciudadanía activa, capaz de transformar su entorno, el más cercano y el que está más lejos. Educo este año participa o premia dos proyectos. Uno en la categoría de Cooperación Internacional, porque desde hace más de 30 años trabajamos para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en 15 países de todo el mundo. Por ello estamos muy felices de premiar al Instituto La Folla de Elche por su proyecto El Sáhara Occidental, en el que el alumnado del, del Instituto ha construido un puente con los campamentos saharauis y aún más con el Centro de Discapacidad de la Vilaya de Auseret. Este proyecto visibiliza la realidad olvidada del pueblo saharaui. ¡Muchísimas felicidades! El proyecto del Sahara consiste en colaborar en todo lo que podamos para los saharauis y para ello hemos realizado varias actividades, como por ejemplo el concierto de música, en el que sus entradas, el dinero recaudado iba para, para ellos. Eh, además, también hicimos una recogida de alimentos en la que lo organizamos en una caravana nos gustó bastante. Y como estas actividades, muchas, muchas más. Como por ejemplo la recogida de juguetes, recogida de zapatos y recogida de mochilas. Y por todo esto estamos muy orgullosas de poder aportar algo por muy insignificante que sea al pueblo saharaui. Por último queremos agradecer a EDUCO, a la red española de aprendizaje y servicio a EDB y al resto de entidades que han participado con nosotros.